El vicio, el vicio, loco, el, el vicio, el vicio, Antonio, el vicio. Me he pasado de primera ronda, ¿eh? Más eh. Ah, uf, Ahora sí. Este... este no me gusta, eh. No, es jodido, eh. La primera parte no, no siempre no. caigo, tío. No, no, sí. Es aparte caerse aparte caerse que abajo, hay eh. mucha gente, ¿sabes? Al, al haber tanta gente, tío, te empujan. ¿Ves? Yo creo Pum. que en la primera fase siempre es mejor caerse para abajo. Sí, directamente, ¿no? Sí, mira, si voy tercero. a ver bueno, primero. Mira, mira, no, Maje, mira, no, Maje Maje, let's go Voy detrás de tuyo. Uy, ¿y este? Eh, me han tirado, hijos de puta Pinches putos Ah, uff ¿Dónde estás, Maje? Hostia, míralo Pinche puto No veo nada, no veo nada No veo nada Let's go, let's go Maje, podemos, eh Todavía ha llegado, ¿no? No No, no, no. no, no. Ah, te veo, te veo favor, así, favor, Eh, let's go, más my... <risa> Clasificados, ¿sí? eh Uff Se viene, eh Me ha picado un puto mosquito hace una ahora uh -huh. Hijos de puta, tío Quedan 30, eh, solo Cuidado ¿Mm? Antonio, ¿te viene o qué? ¿Cuántos son las lobbies? ¿De 4? Sí, de 4 De 4, let's go Antonio se viene el Warzone, ¿a que sí, Antonio? Antonio, uno cool. Warzone luego, ¿no? Antonio, va, oh, Antonio Hostia, esto no, es no, eh? no lo he jugado aún, ¿eh? Si no lo tengo, pues ¿Eh? instábalo, tío no, el Warzone Busca el icono es que de la aquí. pantalla para evitar el fango. No lo tengo, el Fangulls, digo, ¿ah, no? Pero no lo daban en la PSP Plus o algo Va, sí. banana, banana y sandía Banana, sandía, banana Uf, yo puto dislésbico de mierda, tío. Estoy en banana. Estoy en banana. Uff. Y es, es, es. sandía, pues de acá. Uf, uff. Me cayó uno, eh. ¿Qué, qué, ¿Qué pinche puto me está empujando? Melón. Bueno, esto no sé qué coño es. Naranja. Uva. Naranja. Man. Naranja, uva Que sea uva, por favor Hostia Hostia Está aquí, está aquí conmigo Aquí, aquí, aquí. Ay, ay, ay. No sé, yo voy donde esté la sí, gente Sí, sí, sí Ven, ven, ven Uf, casi me caigo, eh Me tiran Los hijos de puta te empujan, eh Sí, sí Sandía Fuá Fua Ay, no me acuerdo Sandía, plátano Sandía, plátano, cereza. Fuck, que va, estoy dead Sandía, plátano, aquí Aquí, donde vaya la gente <risa> <risa> <risa> oh, ¡No empujéis! Ya está, ¿no? ¡Oh, let's go! <risa> no me gusta nada, tío Estoy este, este es una memoria de mierda, loco yo quiero, yo quiero un pollo de esos, tío y se cae uno solo, que pringao. El primero que ha caído, ¿no? Sí. <risa> qué pringao. ¿Pero han caído más de uno, tío? No, que va, qué va. ¿No? ¿Solo uno? ¿Solo uno? Sí. Dale, vale. A ver, a ver, a ver. No, ¡Hostia! ¡Hostia! hostia! No. Eh, pues más que cuidado, eh. Falta esta la final, ¿eh? esta semifinal. Sí. Se viene más, eh. Esta la tenemos que ganar, tío, tú o yo. ¿Te imaginas la final? contra yo, Cala, eh, en plan... Uno pa' uno. Uno pa' uno. Y sin pantalones. Eh, salió primero, eh. Cuidado, be, be, be, be. Saltito. Saltito. Cuidado, el plátano. qué viene, que viene, que viene. Vale, vale, vale. Cuidado, la bien? Me atropella un melocotón, tío. ¿Sí o no? Cuidado, la banana esa. La, la, el plátano este, cuidado, eh. Cuidado, está en medio, eh. ¡Oh! ¡Eh! Primero. ¡El primero, loco! No, no, no. El, ¡El primero! ¡Let's go! Estoy, estoy muerto, estoy muerto. ¿Cómo que estás estoy dead? Muerto. Sí, sí, sí. ¿Dónde un, estás? Un, un palo, un palo estaba detrás tuyo y un palo me ha cogido y me ha llevado hasta el final. ¿Dónde estás, maje? No te veo. Al principio, al principio. Eso. ¡Eres tú! ¡Este! Sí. ¡Buah! Estoy muerto, nada, no, nada, no, nada, no, coño. No, no, no. Yo dead. Que va a solo pasan 16. Y va de puta madre, iba primero. Ya, pero a la que te pillan, ya está. Sí Dead. No, me parece que no es final esto, eh. Hay mucha gente, eh. No Falta una ¿Qué hemos hecho? Tres. Sí. Hemos hecho tres, eh. Cuidado, eh. A mí el que no me gusta son ese rollo que va girando y te tienes que ir pasando de sitio a sitio. Ah, sí mola. Tío. ¡Final! Oh, ¡Madre! Oh, eh. ¡Final, eh! Cuidado, nunca le he jugado a esto, eh. Cuidado, eh. ¿Cómo, ¿Cómo va esto? Nunca le he jugado, eh. O sea, saltar... Sí, donde pisas, se cae. ¿Dónde estoy ya yo? Ya verás. Uff. No, es que hay mucha gente, eh. No. Los hacks. Ahora bueno, vigila caer donde haya. Ay, ay, ay, ay, ay. Madre mía. Madre mía. ¡No! ¡No! ¡No! Yeah. Uy, ¡Va muy bien, tío! Ya te digo. Vigila cuando caigas abajo, que te están haciendo un boquete. ¡No! no no puede ser... Guau, iba de puta, puta madre, eh. Guau, estoy temblando, tío. Las finales no puedo, tío. Guau. Qué putada, iba muy bien, eh. Nah, hay uno hay uno, uno que está de todo. Gua, iba muy bien, tío. El pollo, tío, el pollo, el pollo, el pollo. Iba demasiado bien, eh. Lástima esa que me caí ahí, tío. Me caí tres pisos ahí y al final ya, bueno. Directo. Qué pena, tío. Manda una coronita. Let's go, let's go. Qué pena, tío. A otra, a otra. Buah, estoy nervioso, eh. Me he puesto muy nervioso, imagínate. ¿Te imaginas que la gane del tirón? La primera. Puto mage. ¿eh? La suerte al mage. ¿eh? Tú que estoy temblando, tío. Puta mierda, juego, tío. Un uh, Vasito de agua, Let's go, let's go, let's go File guis Puto juego, tío, con mando Better De hecho, no, no lo he probado, eh, con teclado ratón Mejor, mejor Lo que me jode es la cámara esta, tío No la uso para nada ¿Por qué? La cámara, o sea, el movimiento de la cámara No, yo tampoco, eh O sea, a veces mmm, Es que tiene que ser muy de vez en cuando Cuidado, eh, más, eh. De los primeritos, eh. Segundo, voy. Este se equivoca. Yo no. Uf, uh, uff, uh, le puta, Si es que va primero, tío. lechu uh, le chubo. Le chubo. Va, fallala, falla. ¡Lechu! Madre mía, loco. La, la de medio. ¡No! ¡No! ¡Let's go! ¡No! Buah, chaval. Muy ¡Mira, madre, mira sí. maje! ¡Mira, sí. maje! ¡Mira, ¿Te maje! ¿Te ¡Aaah! ¡Uy! ¡Puto maje, tío! Eh, hemos ido muy bien esta, ¿eh? Ya ves. Hemos ido muy bien, ¿eh? Sí, pionero ahí, ¿eh? Encontrar la, la puerta, ¿eh? ¿eh? Ya ves. Joder, Yo te seguí hasta la última. <risa> bueno, la, si la última me sí, he abierto ya, triunfamos. Hemos clasificado Que con eso ya Contentos Y el que me jode también mucho Es el de las tres pelotas Que tienes que ir empujando hmm. Pero eh... en ese hay una técnica, tío Que cuando está, cuando, cuando tu equipo está por los palos Ya tú te bajas a hacer el Sí, tapón. sí Pero hostia, esto jode un huevo, tío Cuando te lo wow. hacen es como... Y lo, eh, la mía, mi, la primera partida que he jugado La bola, esta no me gusta nada esta. Pues la bola... Eh, la nuestra ya estaba abajo Ya había acabado Y nosotros ya no jugábamos Y estaban los La derecha y la izquierda Como al lado Y no se movían tío Hasta que Lo eliminaron En plan Por eliminación Hostia. Pero no, no no no No ganaron nadie O sea Super heavy tío Supongo que contaba El, el porcentaje de ganación Vale Es mejor ir a una A una esquina una esquinita no ¿Qué esquinita estás tú maje? Yo en la misma que tú ¿Sí? Ah míralo. ¿Qué pasa, Maje? ¿Qué Me... Mira, no ya. ¡No! ¡No! Pues... Casi que el que se caía era yo. Es que... No sé, tío. Tengo un retraso. Los pinchos putos estos agarran. Uy, uy, uy. ¡Ay, Maje! ¡Eh, Maje! No. Uf, uf, uf, uf, qué justa está. No ay, ay. Rex. ¡Oh! ¡Hijo de puta! No me lo creo. ¿Cómo oh, puede ser tan guarro, perra. Perra rosa, Willy. No. ¡Uy! No. Sí, sí, uh, uh, uh. la indecisión. Venga, más lleva. Puede ser, eh? podemos. Estamos, estamos, tamo. Tamo, tamo, tamo full. Faltan dos, eh, ¿Para que, para que se caigan. Faltan dos, eh. No, no, no me agarres. Pinche puto. No me agarres. Puto español. <ríe> Estoy Faltan dos para que se caigan, tío. Solo dos. ¡Sí! ¡Let's go! bien bueno, bueno. aguantado, bien aguantado ahí. Mamá, ¿eh? No sé cuánto faltan ya. 28. Uf. 22. Semis. ¿Qué código tiene Willy Rex? Um. El mil... No tiene. Eh, ni idea, no, no. Mira, el de las bolas estas, verás. ¿Qué color tienes tú? Tenemos el mismo, ¿no? En principio, tendríamos que tener no. el mismo. Vamos, más, eh? Sí, sí, un... vamos, vamos con el mismo. El rojo. Vale, vale. Va. Tenemos rojo. Venga, dale, dale. Empuja, empuja, dale. dale. Empuja, empuja la bola. ¿Pero qué es mejor? ¿Saltar o empujar directamente? No, empujar, empujar. Dale, dale, Ya están de nuestro equipo ahí, ya pioneros. Delante de todo. No. Eh, ¿Por qué se va de lado? He sido yo seguramente. Venga, va, dale, dale. Empuja, empuja, empuja. Lo tenemos que poner por medio, por medio, por medio. Ahí, ahí, dale, dale. Ahí, ahí. Va, va, va, que no nos toca los bus. Dale, dale, dale, dale. La nuestra va a ser complicada, eh. Ya vale. nos están tocando los huevos. A los azules, a los azules hay que ir a tocarle los huevos. Vale, yo voy pillando. Es que. ¿Cómo no, vienen los azules a nosotros? Imposible, loco. A mí no me agarres. Ah, He bloqueado a los azules. Vale. No, no, no, tenemos que ir nosotros. No, no, no, perdón. Es que están aquí dando por culo los azules. Los azules aquí, tío. Tú, venga. Es que nuestro, todo nuestro se ha ido a bloquear Joder, joder tío, tío. Estábamos dos o tres ahí Sí No, pues nada, no, salte Qué pena, tío y vamos bien, ¿eh? A esta ronda Sí Este es mucho más suerte, ¿sabes? Hmm. Bueno, es que te toca un equipo que no se mire solo el ombligo, ¿sabes? Sí Qué pena, tío Se tiene que ganar una, tío. Una, solo una. Solo pido ganar una. Tengo unas ganas de tener mis dos pantallas ya aquí, tío. Uff. ¿Sabes lo que es trabajar solo con una pantalla, tío? Si te has acostumbrado a dos, trabajar con una es un... Sí, sí, sí. sí. Incluso te pones al móvil al lado para que sean dos casi. Sí, sí, sí, eh, te lo juro. Sí, sí. Cuidado, más esta. Cojón. Esta es chunga de cojones, la primera parte, tío. Oh, soy primero. Voy primero, voy primero. Vea, no me ataque los huevos nadie. Eh. Si me caigo es porque soy mongolo. Por bien, soy mongolo. Es que no sé cómo va esto, tío, de las balas estas. O sea, voy por la izquierda. ¿eh? Sí, yo también. Mucha gente, tío. ¡Oh! De los primeritos, loco. A ver. A ver. No, no, no. No. Me he hecho fatal, loco. Cuarto, así, bien, bien, bien, bien. Tú, tú, ¿dónde estás, Mai? No te veo. De último, claro. ¿Cómo que último? Eliminado. ¿No? No, salte, salte. No. Si sí me salgo, pues. Me salió, me salió, me salió. No me ha rendido nada, ¿eh? loco. Tengo hambre he hecho un café Uff, que hijo de puta. me lo refiero. <risa> pinche punto No me jodas. Uff. Uf. Ah, este no me gusta, tío. Tampoco. La gente es muy tonta. Sí. Y cuando ve que una balanza está full a la un lado, salta uh -huh. igualmente. Vaya pinche mierda de, de misiones. ¿eh? Ah, se puede. Buah. No hay peña ni nada, madre mía. ¿Qué va? Yo, me esperé, Yo caigo. Tío, que se han los tontos. Me caigo, pero. Venga, va, punto guardado, va, el primero. Segundo, son 42, eh, que se clasifican. Aquí hay mucha, sí, mucho bien. texto. No, no, no, no. Mi muñeco es gilipollas. Es, irte, de los, irte a los extremos es una putada. Porque viene el listo ese. Hijo de puta. ¡No! Por, por ansias, por ansias. Es que irse a la plataforma del medio es una mierda, tío. Porque le, le, te, pones, te pones al sitio para que los otros pasen, ¿sabes? No sí. Sé. No, no, no, no, no, no, no, no No, Gracias. Lado. Gracias, muchas gracias Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Yo no creo que me clasifique No, yo tampoco, yo voy por detrás de ti Mucha gente aquí, tío Mucho mongolo. ¿Ves? Ahora nosotros la ponemos recta Para que estos pasen No, me he caído, tío más hebas por delante de mí ahora. Sí, okay. sí. A ver, yo creo que se puede, eh. Sí, okay. se puede, se puede. Y me caigo otra vez. Vale, yo estoy, eh. Vale, vale. Te me ha caído Mirá, un par de veces. El puto olor de mierda, ¿eh? ven, yo te reviento. Gracias, mucha gracia. Que va cuánta gente, tío. Oh, espérate. No, mierda. De ¿Qué hace, se qué hace. No me cayó a veces ni nada, madre mía. Es que la putada es que cuando tú te pones a las de las puntas para que haga balanza, luego se, se salta a los otros y pasan de largo, ¿sabes? Y te adelantan. Y eso hace mucha rabia, tío. No me jodas, tío. Bueno, bien, bien, más bien. Primera la hemos bien, hecho bien. Ha tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot. Se ha hecho, se ha hecho. Ha sido hecho. Ha sido, ha sido easy, easy, easy, easy, easy. Lemon squeezy. Qué calor, lo que te. Lo que... ¿Cómo se juega? Mantén pelotas en el área para conseguir puntos para tu equipo. ¿Cómo? Lol. Es como un fútbol, pero... Todas para el rojo, ¿no? básicamente. Mucha gente. Tenemos que mantener oh. las pelotas en nuestro campo. Eh? He hecho una jugada y... Una jugarda No sé si irá a safe, ¿sabes? Yo estoy aquí Con el no. perímetro, ¿sabes? Por si sacan, sacan una Si se están besando ahí Al fondo Tenemos tres Los amarillos No, no le he dado he tapón, buenísimo. He buenísimo, buenísimo eh, Hostia, amarillo. No roja, roja, roja Esta que no salga, que no salga que nos salga, que no salga. Que nos salga. Que no salga. Que nos salga. ¿Dónde? Siempre. Nos pues quitan una, eh. Buenísima eso. Los, los, los azules están todos atacando y les han robado todas las pelotas. Los tontos. No tenemos seis, teníamos seis. No se muevan. ¿Cuántos azules hay aquí, tío? ¡Hola! No puede ser... No nos, nos la quitan. ¡Uy, shima. Despejada ahí. Uy, uno se va por el amarillo, ¿eh? No. Estas de rojos ahí, ahí. Cuatro, tres, dos, uno. Perfecto, tío. Vaya palizón, loco. Uuuh. Los azules por ansia. Se ha tomado por culo, tío. Sí, tío. Había, había todo to lleno de azules, tío. Sí, sí. Bueno, pues no se elimina, peña, ni nada. Madre mía. 2, 4, 6, madre, sale, mira, mucha peña, eh. Sí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11. Pinche putos. Este, si te toca mal equipo, ya puedes hacerlo bien. Yeah. Desconectado, te has desconectado el servidor, no me jodas. Yo también. Pues no funcionan los servidores, Let's... no me digas eso, y vamos ganando, tío. Vamos a buscar agua de mientras. Tío, vamos de puta madre, tío. Vamos ganando. <risa> <¿Cuánto> llevamos? <risa> Dos, tres. Rapid, rapid. Eh, lo de los discos que van dando vueltas. ¡Jaque justo, loco! He pillado el mando justo, eh. Soy una, soy, soy una máquina. Mira cómo lo hackeo. Mira cómo lo hackeo. Venga, lo hackeo. Hostia, qué vuelta. Lo hackeo ahí, eh. Los hacks. Venga, para arriba. Para arriba, moto. Que no me cojas, pinche puto. Mucha gente, ¿eh? Mucho texto, eh. dale. Buena, buena, bueno, Maje. ¿Cómo lo llevas? Por detrás de ti. ¿Por si? ¿Sí? Vale. Tío, están jugando conmigo al pin por no dejar de levantarme, tío. Vale. Clasificado. Same. Let's go Se han eliminado más en la anterior que en esta, eh? por ejemplo Sí, porque se han, des porque se han desconectado no, la anterior era por equipos, la de las pelotas Ah, la de la pelota uh -huh. Es que no, no sé cómo funciona eso, es muy raro uh -huh. Sortear los obstáculos, corre hasta la meta Otra de estados de correr, tío Uff Esta es por culera, ¿eh? Sí mi tramo final es el que me jode más, tío Va, 33, de ¿eh, Maje? Se puede de nada, de nada. Lo pillo, lo pillo. No se agarra aquí. Que va. O sea, imposible saltar. Saltito. Saltito. De tú. Saltito. Saltito. Saltito. De tú. Oh, oh, no me jodas. ey, va! Caderilla. Caderita. Más de por detrás tuyo, loco. Dale, dale. Bueno, si no me dejan de cogerme. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué timing! ¡Qué timing, loco! ¡Oh, qué suerte la mía! ¿Vas por el medio, maje? ¿Te atreves? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí let's go, let's go. Oh. Míralo. F. F maje. F maje, ¿no? Tengo uno aquí. ¡No ha tomado por culo! ¡Qué pa! Ah, tío, tengo que ir por el medio, si no lo llevo nunca. ¡No! ¿Ves? Me cuesta mucho saltar al último tramo, tío. No sé por qué. Es como que no, no, no hace el salto. Ahora sí. Va, me clasifico además, ¿eh? Si ¿Sí me dejan. Clasificado. Yo no me clasifico. tú. ¿No? ¿Dónde estás? No te veo más, ¿eh? ¡No! No Tío, qué mala suerte en el último tramo, eh, te lo digo A mí el último salto es el que me jode mucho, tío ¡Que lo pruebo, Mae! Sí, dale, dale Sí, sí ¿No a tengo? partir de la segunda ya es para adelante Bueno, ya sabes que yo juego rápido, o sea, no te preocupes Ni te rayes ¿Tengo el perro por aquí? Tengo el, el tititi y el perrete aquí Que me acompañe Has se esto muy bien. Lo de los aros me mola mucho, tío No, este no Me pongo muy nervioso <risa> Muévete entre los anillos giratorios Para no caer en el fango <risa> Vale, <Vaya, risa> let's go De puta que me agarraba Pinche puto Otro Otro ¿Cómo puede haber tanto su normal, tío? qué folleneros que son Let's go Jaja <risas> ¿Tú ves, Maje? sí Es la partida Let's go Que no me pilles Se va Uff No sé. Ese se ha ido ¿eh? Mira me pillan tío Tú que ya Uf. Faltan Faltan eh Aún para caer O sea sí. cuánta gente ahora Uy uy uy Le he jugado aquí lo que se pueda, tío. Me ha jugado. Uf, que no había nada, tío. Vale, esta es la buena. Buenísimo. O se va rápido ahora. Te. <risa> Zoomage. Me parece ya es final esto O semi Solo 6, tío Con 18 se puede hacer una final, ¿no? La de la colita, por ejemplo No, uff, mucha gente No hemos hecho por equipos aún, ¿no? Será ahora, un fútbol, verás Let's tú. do. ¿Mayetero ¿tú eres pichiche o portero? Yo. 2, 4, 6, Yo cuatro, pichiche cuatro, siempre. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Yo pichiche pichiche, portero. Porterico. Yo soy medio campo. Como te muerco un gol, como te paro una pelota, ¿sabes? Mírala, mírala. Mírala. No puede ser, no puede ser afuera bueno, loco afuera bueno. una ¿Y tú este mongolo este retrasado este no sabe jugar qué va cuánta gente sácala oh qué buena voy a salvar esa qué haces qué haces oh qué buena esa no ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡No! no ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Una! ¡No la revienta! ¡Qué buena! No. ¡Sácala! ¡Julio! ¡Qué buena! ¡No! ¡Golazo! Vamos perdiendo, eh <risa> Bah, son eso es ya esto, tío Va, va, va, va, va, Otro, otro, otro, otro ¡Sácala! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Madre mía. Qué buena Qué buena ¿No se han marcado? ¿En serio? Va, esta es la nuestra. No, hola, ¡Qué buen tiraco Hola. Que a cero, tío. 4 2. Venga, va. 3 a 4. Perdiendo. Muy están solos. Eh. Qué bueno. Qué palazo. Oh, 4 4. No me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. Salta, salta. Salta de revuele. Buenísimo. 4-4 más, eh. No, no, no, no, no, no, no, Sácala. Uf. Oh, qué buena. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, no, no, Que viene. no, no, no, no, las dos, 4-2 íbamos perdiendo, eh. Sí, sí. Ve remontadísimo. May, mae, si viene. Final, eh. Si viene, si viene. No, no, no, no es final, no es final. Es la primera, es la primera. Sin tensión, vale. sin tensión. Sin, sin tensión. Uf. Sin tensión, sin tensión. Porque yo llevo el mismo color que los otros, no jodas Porque en el, el fútbol todo, todos seráis azules. Sí. Oh, Ojo. Ojo, ojete Uy, tengo las primeras de arriba Para disfrutarlas O no, si, sí, no, mira tú. Muy bien Pues no La piña esa me va a joder. ¿Cómo? Me va a joder, hijo de puta, este. Tira para adentro con una plancha. Ahí, ahí. estás jodiendo, que flipas ¡SALTA! No salta, no salta ah, Corre, corre, quita placas, quita placas, para que los de abajo se caigan de estas del medio, no? Sí. Vigila ¡NO! ¡NO! ¡NO! No, loco Va, ah, para afuera Chunga, eh, de cojones estas, sí, tío. Sí, sí. Un nervioso, tío. Chungo de cojones, tío. Sí, tío, sí. Dos finales ya, eh. Que no, eh. Que no hay manera, eh. Me dejan temblando, tío, las finales, no sé por qué, loco. Joder. Normal. Si ganas, te dan una, una, una corona de esas. Sí. ¿Una o dos? Uno, uno. Una a una. Una solo Full bulge, el Full Guys. <ríe> ¿Qué pasa, Tixi? ¿Qué pasó? Qué calor que hace, macho. Madre mía. A ver. Vamos en, en manada. Full, man, full mamada. Se queda la gente, no Va, va, va, va, tira, tira, sube, sube, sube, sube, sube, sube. ¡No ha saltado! ¡No ha saltado! Tú jugando a la fall guys, no me lo explico. ¿Cómo que no? Pues bueno, mira, chaval, he ganado 8 ya. Yo le he comprado esta mediana y no he jugado hasta esta tarde. ¿Llego? Llego, llego, llego. ¿Calor? No, no, siguiente. Estoy sudando, tío. No, no sí, sí, hace sí, nada, no, no, sí. Me caigo, me caigo, nos caemos todos. Va, va, va, va, va, va, sube, sube. ¡No! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No saltes, no saltes. Ahora de tú. Let's go. Soy tonto, soy tontísimo. Soy una ¿Hace mía, 15 tío. grados? Pues aquí estamos a 30 y.. ¿Dónde hace 15 grados, tío? No no sé, tío. Ir. Yo también. Adiós que falso, tío No agarre, no, no, hay agarre Me tengo que poner zapatilla, o algo. ¿Cómo que ya han llegado dos? ¿Hola? Que va, que va Que va, que va sube, sube, sube, sube Sube, sube, sube, sube sube, Buena, buena, buena Mira, Maje ¿Qué pasa, Maje? Te tengo aquí delante Te tengo delante Te vas tú para la derecha Yo para la izquierda Let's go Buena Buena, buena, Maje Vamos, vamos, vamos, rusheito, rusheito, derecha, derecha, derecha Delicia. Vamos, estoy dentro Yo izquierda, Ted, let's go, dale, dale. estamos, estamos una protesta en Madrid, creo, ayer ¿En Madrid? ¿Y 15 grados en Madrid? ¿Estás? ¿En serio? qué media, loco No, no, no, no debe ser de Madrid, loco Ya, ya, por eso lo digo Bueno, a ver, yo, igual vivo dentro de una nevera Ya, por eso digo Inclinadas, tenías que tirarte de panza, ¿sí o no? Para que le diese más duro, ¿no? Vale, bueno, hasta clasificas, gente. 27 en Madrid, ¿ves? 27 grados en Madrid, normal. Vale, vale. Normal, normal, loco. Aquí no sé cuánto estamos, pero por ahí debemos estar 27. Incluso en Madrid más calor, igual que en Barcelona, por la contaminación sí. y eso. <coughs> <coughs> 15 en Argentina. Ah, vale. Y lo de la revolución en 26 en Géorgia, ¿ves? Es calor igual, tío. 15, wow, ojalá 15 graditos sea eh, ahora. ¡Oh! Con una mantica. ¡Oh, qué bien! Pero prefiero... No sé, ni calor ni frío, ¿sabes? No sé. A ver, ¿qué hacemos? Aquí nos esperamos. ¡Mamá, O sea, pues mira, voy a ser tirado recto, tío. No me jodas, tío. Nada. No me jodas. Hola, hola, hola. ¿Qué va? Ni una... Voy un Ese, ese eh, es, eh, ese, eh, es, eh. es, ese, ese, ese. Último, pues si vas delante, delante mía, loco. Sí, pero me han tumbado, tío. Y estoy aquí en la mierda. Me vais saltando. Estoy remontando, estoy remontando. Ya, remontando, remontando, remontando. Oh, oh, oh. No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué está pasando, no sé qué está pasando. Venga, venga, Mucho texto, vende. mucha gente Entramos. Uf, no sé cómo ha saltado entramos, ahí, entramos. tío Entramos, entramos let's go, let's go. Eso cuando es verano, ¿no? <risa> y cuando es cuando es invierno También queremos Es que nunca estamos contentos, tío No, no, yo cuando es invierno estoy contentísimo Hago un café caliente Oh, qué puto ya mira, está, mira, mira, Lambi la me, me, me están llamando ahora Tros de puta Va con Tony. vivo ¿Qué fácil? Uh, acabo de arribar, enganchado al PC Dale, dale, pues entra al Discord y entra al fal fal fal galls Que hasta me ha quemado más allá de gas Dale, blanco Dale, acertada Pues, ¿para qué me llamas si hemos quedado, tío? ¿Para qué me llaman si sabe cómo me pongo? <risa> no, esta no... Eliminación 0 de 13 Tienen que caer 13 personas Chua, de un igual, ¿eh? sí. Derecho, izquierda Ay, ay, ay Qué mala jugarra Hombre, aquí alguien me, me salta Y me empuja y me fuca el culo, eh El hack, el hack, el hack, el hack El hack, ahí, solito, solito Solito, solito, uno ¿Cómo se puede haber caído ya? Eh, sin empujar, eh Uy, uy, uy, uy, está ahí, al borde, eh Vale, su Zucanahu. Su, canaju. su ver, ¿Cómo va esto, chavales? Pues. Ya hemos ganado tres eh, con Hay una... sí. ¿Pero cómo hace? ¿Se juega en equipo o cómo va la cosa? ¿Qué va. Más o menos. O sea, son unos modos de, de... por equipo, ¿no? Imagino. Sí. Vale. ¿Qué os iba a decir? ¿Eh, ¿La habéis comprado por CDK o...? No, CDK eh, Yo ahí. Steam, yo lo, lo he comprado por Steam porque tenía 5 sí, orillos hay... ahí en la cartelilla, me ha costado 14 en principio. Oh, a, mí, a mí me salía que no había, ¿eh? Sí, pues, sí, o sea, hay, hay, o sea, un... hay por un tubo. No, me he caído, tío. No, maje. No, maje. ¡No! ¡Oh, también oh. vende Me he tirado porque estás caído y tú te digo, va, lo pruebo. Una canción te la paso si quieres. No, no, no, no. No me pases nada, Alexa. No quiero que me pases nada, tío. Todo el día pesando. Aparte. Dale. Eh, ¿Cómo invitamos? Menú del grupo. Invitar a jugadores y aún tengo que comprarlo, eh. estoy comprándolo Ver qué está Ah, pues hacemos una, hacemos una vale. Dale, dale Que se tendrá que comprar, instalar, cargar Enchufar, editar Pero tú no, no compraste ayer, no lo tenías tú Ayer me bajé, me compré el juego A probarlo un rato con la Flori Lo probamos y dije, vaya a devolverlo. Y ahora dije, pues me lo compro en CDK Y me sale más barato también pues sí, loco. El ratarío. Pero si lo juegas con los manines, loco. Lo, lo estás jugando con los putos manines, tío. Es distinto hacerte la risa solo y estar ahí tenso solo que estar tenso con el grupo en plan "Ah, tú puedes, va, ¡Salta, salta! En plan, puta, paloma. Tío, pues ambiente de que es Me sale que no hay, eh. Estoy Pero... Eh, miradlo que no sea de otra plataforma. O oh, bueno, plata no, otra plataforma no, no, no otro, no, otro no, idioma no. o algo, no sé. Ah, vale, vale. Ah, vale. Uy, uy, uy, uy casi pilla ahí, eh. No, no. Dale, dale, apretas, ¿Dónde apretas. Apretamos, apretamos. Va más, eh, se puede. Saltito. No sé si es mejor saltar o no. Oh, casi casi casi el hack el hack el hack buenísima maje soy un cacahuete podrido loco me da juego eh no eh, no no no no no no no pero Mongolo está bueno ahí ahí las tactics las tactics con, con ratón, con mando ¿no? Las tactics, sí, sí tío joder, ¿cómo se llama esto, tío? Fall Guys pues sí, 17 euros Sí, sí, sí, sí Loco Lo domino, lo domino <tú> No me lo creo Sí, tío Clasificado, pero no me lo creo que, que que hayas podido saltar eso, tío No me lo creo, a ver si te encuentro Ya está, clasificado Let's go Y se cae, este se cae Vamos, tú Es que con los impuestos pago lo mismo que en Steam casi, hijos pues de puta Vale, igual lo compro aquí para ahorrarnos 4 céntimos que va, que va. Y te la juegas aparte, ¿sabes? Tú de después, después de esto me voy a duchar y a tirar la basura y tal. Sí, porque sí. mamá ya hueles desde aquí, ¿eh? Tú, ayer te lo juro, ayer, ayer estaba hablando con mi novia, levanté el sobaco y lo tuve que decir en voz alta. O sea, o sea, me olió el sobaco a muerte, eh. Tuve que dejarlo todo y me ha dicho. Y cuando uno ya detecta su olor a podrido, sí, no sí, sí, sí. ¿sí? ya. Ya, ya, ya te ya toca la ducha ya del toca, mes. Ya toca, toca. La ducha del mes siempre está bien, la verdad. Sí, bien. Pero a a ver ver si puedes, si puedes. la ducha del mes... La ducha del mes, tío, en, en verano se convierte en diaria. Y eso es lo que me agobia, ¿sabes? Lo peor. Porque hueles mal cada dos días, tío. Esta es la primera más, ¿eh? Eh, yes. No sé en qué parte. No, pa no sé... Comprar, eh. No sé en qué partida vivo, tío Tú tienes un traje de lobo, ¿por qué no te lo pones? Porque hay mucha gente que se lo pone, tío Bah, bah ¿Es ¿Sí, uno? Bah Prefiero ser un huevo, tío, un calvo Un huevo, esto es un homúnculo, tío un, un calvo. En... Ya lo tengo comprado, eh, estoy entrando Vale y es más, lo tengo descargado o sea, no tengo ni que instalar nada, ¿eh? hostia. Ponga, ¿No? He... ah, una de excepción tendrá. Vale, es ah. un este no es el Wolf, vale, Tony, Tony, ahora me lo pongo, ahora me lo pongo. Cálmate, vale, cálmate, vale. cálmate, cálmate, cálmate, ahora, ahora me lo pongo. Es que los que llevan el, el, el traje de Lobo son los más gilipollas, tío. Los que te agarran, todos los que llevan el traje de Lobo te agarran todos, tío. ¿Cómo se agarra con el mando? Con el gatillo, el RT, el de dispara. ¿Y en Xbox? Eh, ¿Y RT. El gatillo derecho. Que sad. O sea, ¿retweet? Retweet, sí. Hostia, que no me funciona el adaptador este de... De receptor de Xbox. Ahora, ahora, ahora. A ver, eh, administrador de dispositivos. A ver, Ford, voy como la mierda, ¿eh? ¿Sí o no? Te lo comunico. El controlador... ¿Cómo es la mierda, a ver? Uh... Muy el mierda. Oh, ¡Hostia! No, no, no, no, no, no. El tacón, Yo no. tampoco No, que va O sea ha, Se ha hecho tapón Y no me han dejado pasar no. ¿Sí Mira, si estás tú delante Estás tú delante no, Que va, he eliminado he eliminado, loco! ¿Qué me dices? Acaba, acaba, ¿Qué acaba el... ¿Qué hijos no, de puta, tío Me faltan 8, gigas, 8 megas Ah, vale Che, jika, no yo, yo, pesa, yo, juego Mejor me juego esta porque luego me salgo Me voy a pasar y... Vale, espera, sí, bueno. espera Yo te espero, loco Ya estoy andando a jugar ya le dado a jugar, este se está abriendo, se este está abierto el juego ya, joder Ahora, Maje tiene que perder, tío sí. No, que va, Maje gana, esta la tiene que ganar, Maje. Pues se gana. tiene que ir a tirar la basura, con los nervios ahí temblando, de haber ganado No, no, tío Verás, Yo verás la mierda esa de las frutas, no, tío <risa> es Maje, ¿Juegas tumbado mío. en la silla para esto o no? No, ojalá, tío. Es que no tengo la silla, la tengo que traer no, a un. No, no estoy gaming, Gaiming, eh, loco. Tengo el culo, el culo. Mi culo, rey, tío. ¿lo ves, no, guapo? <ríe> no, tío, y me caen melocotones en la frente. ¿Qué pasa, guapísimo? ¿Dentro? Estamos haciendo un Fall Guys estos, tío, de risas, loco. Madre mía, qué risas. Madre mía, a ver si se da... Yo, yo le he palmado ya, ¿Cómo no. Ahí está, ahí está Maje, ahí está Maje. No, Sepramón tú, tos, me dejo sordo, cabrón. <risa> <That's our> <laughs> Hostia, la ciruela esa, cuidado, eh. Maje, <risa> perdón, es que he pillado farangitis, ¿No? tío. Yo, ¿estabas ya? No, eh, espérate, Maje. <ríe> ¡Oh! <ríe> <tose> Por el culo, loco. Eh, Dampi, está acabando el Maje. Nada. Eh, le queda un par de rondas y llega final y ya está mmm bananas, mmm ciruelas, mmm el pase de temporada o es gratuito el pase de temporada este es, es, es gratuito, gratuitos. De, momento. No es de momento de momento cuando vean que pueden hacer negocio ya ves, que va a tardar digo. Oh, pagas ¿eh? 20 pagos por el juego, encima te quieren hacer negocio joder ya eso es verdad, los pases de temporada son para los juegos gratis, como por ejemplo Fortnite o sí, Warzone, sí, sí, sí. eso es correcto pero sí, luego... ¿no no, es un número eh, No, es que eh, antes lo explicaba Wolf, utilizaban exploits a través del, de la UI del número Y ahí da el número del nombre Entonces lo han deshabilitado Te han puesto un, un nombre random Y cuando lo arreglen te pondrán el nombre de Steam ¿Pero qué spot usaban? No entiendo eh, No lo no sé, yo tampoco ¿Dónde se consiguió no. esa skin Mage? Eh? En la tienda, cada día cambia Qué buena, tío Es única esa, eh Mucha calor, eh Hasta calor, ya te digo Demasiada calor, ¿no? 35 puntos, para comprar algo con eso? No. Demasiada puta calor, te lo digo, eh. Yo me estoy asando, tío. Más eh, tu equipo va. Va la puta mierda, loco. No encuentro un. Tío, los. Los, los azules, tío, van follando, eh. Tío. ¿Le, ¿Le puedo dar una mientras o qué? Sí, dale. Dale. Eh? ¿Vas a caer, con lo malo que eres? Vas a caer, o sé sea, tranqui. De La primera suelo pasar siempre. Tío, que yo no sé jugar a esa mierda. Y las has encima, eh. Ah, tío. Lambi, si Inmitado. te esperas, vengo. Cancela. Venga, me, salgo. me salgo. Sí, porque Maje. No, tío. Ma maje no. Invitado. Dale. ¿Pero cómo va esto? O sea, entramos a la misma partida, pero... Sí, sí, sí. Individual. Pero individual. Si, tocan, si tocan pruebas de equipo, siempre te ponen juntos vale. ¿Y, y puedes ver cómo voy yo a la partida, puedo ver yo cómo vas. Yo creo que una vez palmas nah. ya está, ¿no? Que si va fink, tío. Sí, sí, sí. Bueno, con los rojos, cuidado, eh. Dale, dale. Voy. Más has algo, eh. Sí, sí. Tranquilo. A ver, ¿me has invitado? Sí, dale. Veces, ya? Vale, tranquilo. Vale. Ah, me tendría que haber puesto el lobo, tío. Nos, nos tenemos que poner. Tenemos que poner el lobo y del mismo color, tío. Yo tengo el lobo en rosa. No sé cómo se cambia el color. ¿Cuántos grados hay en Cataluña? Aquí estamos a 28, han dicho antes. 26, Gerona. No. Aquí en Gerona, 26. ¿Qué más has pasado? No, eh. No, tío. Es que está jodido. Cuando es por equipos, tío. No yo, no lo no, no había hecho nunca esa prueba, tío. ¿No? A mí me sí. mola esa prueba, es entretenida. O, te, o tienes buena suerte encontrar aros o, o no. Tú, para yo gana, describo a Wolfcast como un lobo rubio. Sí, sí. Ya no, eh. Ya hoy he ido la pelu. Ya no estoy tan rubio, eh. Tienes que apretado para agarrarlo. Sí. sí, sí vale. Sí. Let's go. Aquí 24 grados ya es mucho calor, eh. ¿Dónde estás, Ángel? Qué calorazo, tío. En mi, en mi casa estoy. <ríe> ah, ya, ya pinche, ya puto. Ambi, ¿no? pinche puto. Estoy a la derecha. ¿Y eh, por qué estoy el último, tío? La vida. Oviedo. Qué calor chico hace en Oviedo, Julio. Este nunca sé cómo hacerlo, tío. ¡Oh! ¡Let's go! ¡No! Me tendría que haber tirado, tío. Qué manco. Tío. ¿El tubo le saltaba, pero muy mal. Lambi, estoy contigo detrás. Estoy contigo, pinche puto. Ah, ¿me ves el nombre? No, te veo una flechita. Ah, vale. Y yo estoy detrás tuyo, si te fijas. Lolo. Salta, salta, salta, Willy. ¿Dónde estás, Lambi? Míralo. Bueno, este vale ahora venido. Dale, dale, Julio. Ahí, ahí, ahí. Estoy a tope, jefe de equipo. ¿Sí o no? Sí, ya llego. Es el primero. Pero no, vamos a bloquear al último segundo. Dale, dale, dale. dale. Pasado. Clasificado, clasificado, hombre, estaba detrás tuyo, bien, tío bien, bien. El mío no porque ya no es rubio ¿Cómo que no? Un poco, un poco, un poco Un poco, la puntica solo He refilado, Julio A ver si se viene ahí limoneta al chat Que nos tiene aquí distraídos No me sabes, ¿dónde estás? Eh, Estoy abajo Yo te veo Con la mascarilla de, wolf, de, de lobo, pero en rosa Y con rayitos amarillos eh, Nos tenemos que poner la misma Sí a ver que toca. Un poco, eso es nada. ¿Cómo que nada? Fíjate bien. Tú, eh, ¿has visto el CM de, de Twitter? ¿De Fall Guys? ¿Cómo? ¿El CMD? El, el Community Manager que lleva el Twitter de, de Fall Guys. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Porque hay, ahora hay gente que está, está queriendo pagar para conseguir una skin dentro del juego. Sí. Y G, G2 Esports ¿Sí? ha ofrecido 130.000 euros qué dices dólares pa para poner un skin de, de G2 en tu juego ¿qué sí sí y salta el comité de, Fall Guys, y de Fall Guys y dice pagar 130.000 euros para tener un skin de una de una cómo se dice de una de berenjena no tío no sé si me un una nombre ahora o sea qué mal he hecho tío o sea qué mal qué mal qué mal tú tú tú voy, voy. <ríe> lo he hecho fatal eh. Ahora, hostia, voy último, eh. Pero nunca había. Nunca había hecho esto tan mal, eh. Solo tienes cuatro pelos amarillos. Ya. Es que. Ya está, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Ya la época. Yo también. Lambi, si estás aquí. Estamos aquí. Hemos. Yo he ido fatal a esta, eh. Sí, tío. Bueno, aún. Aún. Aún podemos hacer algo, eh. No está perdido, eh. No he caído, tío. Lamentable espectáculo. Espectáculo. Cómo te encanta el espectáculo, tío. Eh? Yo. No, no me, no me mata nada. Nah, ya he perdido. Ni de coña. Yo no creo que me clasifique aquí ni de Flowers, tío. ¿Qué va, que va. No. Nah. nah. Joder. Pero por mucho, eh. Muy mal. Oye, pues ya ves, tío. Fatal, eh. Es que no, no me conocía, eh. Al principio, fatal, tío. ¿Quién Sale... me tiene que ir para a yo? Tío. ¿Sale de, a los dos? Espérate que me pongo. Qué mal Vamos a ponernos igual, ¿va? A ver Atuendos Te, eh, no, Yo me pongo el perro Vale, y de... ¿Te puedo elegir el color del perro o no? Sí ¿Cómo se hace? El primer O no, sea... No, no, ah, del perro no Vale, estampado cuál ponemos? ¿El... el de rayas El de... El el de... de del todo, ¿no? Sí, de rayas a... Al... Vale. Color... Horizontales ¿Y color y... sandía o qué? Verde y rojo verde, verde y rojo, vale, va El último de todos A ver ¿Sí? Ya está, perfecto Let's go Let's go Cuando volvemos a ver a WolfCast original Pero que WolfCast original es este Bueno, aún no, aún tengo todo con los de Rubio En China una copia original ¿Tú conociste al lobo, pues, eh, Rubio? Porque la cuarentena, pues, se me paró la olla y dije, todo Rubio pero ahora ya está, ahora ya suficiente rubio por hoy, ya de aquí unos años, si es que me tiño a no ser que sea youtuber y pierda una apuesta no, este, este mapa es muy troll, ¿eh? Sí Porque no gana el que sea bueno, sino el que gana el, el suertudo A mí me gusta quedarme un poco atrás, ¿eh? No me gusta ir tan delante en este mapa Yo no sé por qué, pero al principio detrás, pero luego ya... ¡Hostia, cómo cantamos, loco! lumpy cantamos como naranja, ¿eh, loco? A ver qué mala, qué mala leche A ver Oh, tendría que haber saltado, tío uh, La skin de maje okay. Qué buena No me jodas No me jodas Voy primero voy, voy segundo primero, eh Sí, sí. Guau, yo voy jodidísimo, eh. No, no, no, no, no, no, no. ¡Guau! Me han tirado para atrás. Iba primerísimo. Iba primerísimo, tío. Me han tirado. Buah, pues. Que va, que no, va, que va. No pasa, no pasa ni de coña. Me bugueísimo que flipas, eh. ¿Qué ¡Bola! Pasa, ¿qué? ¿Qué paso, eh? Yo también he pasado, he no, pasado. Yo estaba delante, delante tuya. Es que después de rosa mejor. Que me ha tirado de color rosa. Terminada, no he clasificado, eh. ¿Por qué? Me ha tirado. Yo he entrado, eh. A mí me ha echado ¿Me salgo? Me salgo, me salgo sí, Me salgo, me salgo Si es la primera, me salgo ¿Por qué me ha echado atrás? Es muy malo, eh, Lambi A ver esas entro, skins, ¿eh? Es que he entrado con un tío a la vez y me salía clasificado rota, terminada Tengo el volumen bugueado, tío La música la tengo bugueada Me, me está dando dolor de cabeza, tío Limo... Se va a teñir de azul Dijo que le gustaba sí Bueno, limo siempre se ha teñido de colores así Un poco distintos y tal Doble por ella, ¿sabes? Que le gusta A mí me gustó y tal Pero yo creo que ya es una faceta Que lo tenía que probar Mira, es una cosa que no pruebo No quiero esperar a los 40 hacerlo Sino que ahora que soy joven Y que está confinado en casa ¿Cómo se yuca esto? Vale, esta la tenemos que ganar, ¿eh? A menos semifinal tenemos que llegar, ¿eh? No puede ser eso, ¿eh? No puede ser eso. soy muy opaco, yo, eh. Ya, ya, ya, te digo, ya te veo, ya. Me faltan horitas. Bueno, Mira, voy primero. Dale, dale. Yo voy último. Pero bueno, eso no quiere decir nada. Hijos de perra. Ese es el modo, me parece, el más fácil de todos, tío. Qué va, tío pues chunga, esto de las puertas tienes que calcular ahí bien el timing. Buenísima. Ah, puta mierda, tío. Vale, bien. Que va. Gracias. Hostia, este cuidado, eh. Uy, hay mucha peña, ¡Oh! Eh. ¡Let's go! No, no. Clasificado! No, he fallado, salto. ¿Qué? ¿Eh? Limo rubia no está bien, mejor pelirroja. Sí, sí, sí. Limo pelirroja de toda la vida. Siempre, de toda la vida. Siempre he pelirroja. Fallado, salto, tío. ¿Qué tío. ¿Que no te has clasificado? No, tío, he fallado dos veces al salto. Como que no, tío. Dambi. Sí, sí, tío. La segunda vale, ya, tío. eh. Que sea un malo tú. Va, salimos. Va, Dambi, eh, no me ves a hacer eso, eh, tío. Que tenemos que ganar, eh. Que fallado el salto, dos veces seguidas me cago en la hostia. Tú, jugalo, en PC y tan mal te va con el mando, tío. ¿Tú crees que con el, sí, tío. el mejor? Bueno, a ti no sé, a mí me va mejor en mando. Bueno, de hecho, no lo he probado con teclado. Hostia, me estoy mareando con el, la música bugueada, tío. Oh, qué descansado, tío. Mm. Oh, vaya vale mierda. Juego que se buguea hasta la música, tío. Concibimos pelirroja o castaño con tonos rojizos? Sí. Mi hermana siempre es pelirroja. De hecho, me costa verla morena, ¿sabes? O de otro color. Yo la costumbre ya de verla. Vale, Ambi, esto es suerte, eh Ya si, si... Si no pasas esta, ya es que no es para ti, eso ¿Dónde estás? Te veo Estamos igual que antes, eh Yo para atrás y tú delante de todo A ver, aquí... Tenemos que ir decididos de tú. Oh, qué asco Cuando me caigo, tío Venga, venga oh, mierda. ¿Qué, qué, ¿Qué hacen? Bueno, o sea, esto suerte, en verdad. Gracias. Buah, no, me he quedado el último, tío. Yeah, yeah, y. mae. Va, tengo suerte yo, Oh, ¡Oh, he hecho. No sé cómo lo he hecho, eh. No sé cómo lo he hecho, eh. Nah, No, ya está. Easy. Bueno, eh, cuidado, eh. Son 45 personas. Uf. Qué suerte he tenido, tío. Hay una puerta no, ahí. Fuera, maje, eh, maje, maje, maje. El Lambi ni una, ¿eh? No hace ni una, ¿eh? Ni una. Llevamos tres o cuatro ¿No partidas. Otra vez, 44! <ríe> <ríe> <ríe> Llevamos cuatro o cinco partidas que no pasamos de la primera ronda, tío. Puto, puto Lambi, tío. Invita a Maje, a ver si con el Magie te, te. Anuncio dos por 1 oferta. llévate un porro y paga dos porros. Nos hemos puesto las mismas skin y todo para que para Hostia, déjame bajar el volumen de esta mierda, tío. Fuera. Espera, ¿cómo es algo, tío? ¿Qué, qué? Espera, que me he quedado dentro. Salte, tío. ¿Qué buena qué? oferta, ¿no, hombres? Es una buena oferta siempre. Dos por uno, tío. A ver qué me puedo comprar aquí. Uh, uh, uh, unos pantalones de puta mierda. Balín, hostia, está el balín me mueve mucho, eh. Necesito, pero... Hombre, es Cinco estrellitas Cinco estrellitas, loco Yo tengo una Y porque te la dan en el pase Luego también me puedo poner una lata Pantalones de héroe eh, Visto ¿Maje vienes? ¿Entras? Eh, sí, si ¿sí me invitáis Invitad. ¿A ti, Maje? Bueno, maje nos sí. hace yo. Es buenísima. ¡Oh, let's go! Ojalá. ¿Estás dentro, Mae? Sí, sí, está aquí. Sí, Ya le va. Mae, ¿te pones la misma esquina la tuya es? No, no, mi mamut no se toca. Ay, ay. mamut? Mamut, mamut. Mamut. Nosotros somos de, de Navidad o algo, tío. No sé, si nos hemos puesto de acuerdo, tío. Tengo que ganar una. Necesito ganar una. Eh, ¿Qué toca ya? Ya no me va el mando. Ya le caja, tío. Se mamó. Cepilín. Voy a mear, tío. ¿Me dejáis ir a mear? Gracias. No. No. mapa este mapa de No. No. otra vez, por favor. <risa> no. ¿sabes, este mapa, tío el rato me quedo el cuarenta o el Todo rato el 46. El, rato 46? Vale. el de las puertas. Sí, no. no sé por qué tengo mucha leche, tío. No es sé cómo... ¿Cómo? Tengo mucha leche, tío. Ah, vale, vale. Tengo mucha leche. Nada, dime cómo la dime como la pared. Venga, venga, venga, va. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cómo van aquí como ratitas. Madre mía. Let's go, let's go, let's go, let's go. Esta no. Tampoco. ¿Cómo que no? Pasó ahí una maldita puerta, tío. No. Buah. Hostia, qué mal, loco. Venga, venga, va, si viene, Esta. ¡No! ¡Pero que no, que no! ¡Que no, que no la probáis! ¡Qué raro, tío! Buah, estamos aquí un poco de ET Estamos un poco de ¿Qué pasa, loco! ¡La no, ¿Qué pasa, Salta, salta, salta. Buah, que va, que va. Yo no entro ni de flowers. O sea, encima me caen el... Eh, eh. Yo, entro, yo, entro, yo, entro, yo entro, yo entro, yo entro. ¡No! ¡Puede ser! ¡Que me habían eliminado, tío! ¡No te creo! ¡Wow! tío! Salimos. No, sí, salimos. Salimos, guau. ¡Qué ¡Qué pena, tío! Yo entraba al 38. Yo no lo sé. ¡Qué penoso! Ni la primera, tío. Ni la primera, tío. Semidesnatada sin lactosa. Uf. Yo es que voy completo, ¿sabes? La leche me viene entera. O sea, ¿te trae proteína? Te trae. <ríe> Te trae de todo. Alimentación <ríe> entera, tío. Wolfgang, ¿eres independentista? Buah, ¡Qué pregunta más eh, directa, ¿no? No me gusta hablar de mis ideales o de mis contraideales, ¿sabes? como que... Y menos en directo. Si quieres debatirlo un día, pues lo debatimos. Ahora no es el momento. <ríe> ¿Vas, vas a ver? A ver, vamos a ver si pasas si ya, eh. llevamos cuatro partidas. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Lambi, te las he contado cuatro partidas sin llegar a la primera ronda. Cuatro, eh. Anciot Anciot cuatro y una mierda. Cuatro han sido. ¿Qué me ver, tenía aquí, que.? Mira, aquí paso seguro. Bueno, a ver qué tal. Con, de tres o sea, las que has contado. Me pide leche. ¿Tres? Escúchame, tres partidas han sido de ese mapa asqueroso de las puertas. Putas puertas. Mira que el de las puertas me gusta, eh. No sé por qué. Pero a la que a la que te dejan ahí te empiezan a pisar ya... Es como la avalancha, ¿sabes? Me pide... Leche. Joder, me ha echado el palo. ¡Oh, leche papi! De tirón. Un segundo, ahora susleo, eh. Que estamos en un momento tenso. Es un momento... Tensidad. Mira, eso es aquí. Y aquí, ¿qué está pasando, tío? Oh. Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo. En serio, o sea, lo, lo esquivo y me limpio igualmente. Ojo, ojo. No te puedo creer. ¡Mua! Voy a quedar el último. ¡Mae! No me adelantes. ¡Pinche mae! Ah, ¡Lo chao! ¡Oh! Oh, no. Ya entiendo, la policía <risa> te quito la independencia ¿La a porras o... <risa> a ti te gusta que te tocan a porras, de eh, <risa> pinche perro. Que puto Somos unos putos pinches putos ahora 43, ¿sabes? Que tengo que pasar entre 43 ahora Bien, Lambi, bien, bien Hostia, somos putos mancos de mierda, eh, te lo juro, eh Qué asco de mancos paso ni de la primera Hombre, hemos pasado de la primera, eso ha sido un gran avance, tío Eso ha sido porras largas Duras y venosas. ¿Cómo le gusta Hay que sacar un mapa que no he jugado nunca, tío, por favor. Pues toma, venga. No Ay, eh, que hay que cola. No... ¿Por equipos? Sí, claro. Sí. O sea, como más colas tenga tu equipo, más ganáis, ¿o no? Sí. Si tú tienes una cola, tienes que intentar que no te la quiten. Y cuando no tienes cola, tienes que ir a robarle a otro equipo. Yo tengo cola, ahora por Ay, ejemplo. Tengo cola. tengo cola también. Pues tenéis que intentar que no te la quiten. Y más, pues ahora robar una cola a alguien. Más, si quieres, me la robas a mí. No, y te escondes, que a mí me gusta ir a robarlas. ¿A ti te, pero te, las te la pueden quitar si, si, si tienen otra eh, te, pantalla, tengo, No tengo cola, eh. No, no, si tienen otra la pueden quitar. Tengo cola ya. Uf. ¿Cómo de esa gente va a meterse debajo de la máquina? Esa? Hijo de puta. Justo cuando pasa, creo. Mira, aquí hay una colita. Ah, me la han robado, tío. No puede ser. Pero si... ¡Falso! Ah, pero claro, si le quito a un verde, mal vamos, ¿no? Muy tonto ¡Oh! ¡Qué falso! Yo me metí bajo la máquina ah. Aquí, aquí Tú, estoy manqueando, ¿eh? Si podéis, si podéis A ver, ¿le estoy robando? ¿Le estoy robando? No, pero a es Venga bien, ¿eh? Toma, me escapo Escapo. Vale, vale, tengo... No, se le ha dado un tucante ¿Pero si la escuela no sobrevivió, eso cómo va la cosa? No, no, sí, sí, sobrevive a tu equipo Mira, mira los puntos que hay arriba Lambi Vale, vale, vamos ganando, vamos a putis Siete, ¿no? ¡No, me han quitado! Por tonto ¿Qué cálculos? No oh, la he recuperado bien, bien No, no me la han robado Pinche puto ¿Qué? Oh, chocolates, eh. Cuidado. ¡Oh, hijo de puta! No, me la han quitado. Qué estafa. Qué estafa. Pero qué estafa. Cállate, cállate, pinche puto. ¿Qué está pasando, tío? No, a ti no. Vigilate, eh. eh, vigilad, eh. Un Unos presión. segundos. Me lo has quitado 40 veces, cabrón, dámela. ¿Qué va, tío? Nos eliminan, nos elimina a nosotros. Al último momento, al último momento, le he robado a uno, yo, yo, yo le he robado a uno que estaba en una estaba en una esquinita ahí escondido el perro, y no yo le he robado al último momento, qué fringo o qué putada, tío, ah, ya entiendo, ay, pinche perro, pero eres índetepe, Limo me dijo que le da igual, no se mete esos temas yo igual, ¿eh? yo igual que Limo, nos han criado igual, ¿no? Sí. O sea, nosotros siempre vamos a ir a Estaba campeando eh, estaba campeando duro el perro ese ¡Qué perro! Vale, tenemos que ir a la final nuestros tres, eh Vale, cuidado, eh ¿Ya llevamos tres ganadas o dos? Dos, dos ¿Dos? Uf, a no, esta no, magia. No, no. A esta mage no le gusta, eh ¿Cómo va esto? No entiendo Pues tú para arriba sí, Y esquivar Cayendo mierdas. Y tienes que ir esquivando Vale Esquivando un poco si subes, la fruta Si te subes a la cosa esa rosa, ¿qué pasa? Eh, que eh, te no, tira no, para no, atrás No, te puedes subir, es como una goma que te rebota Y a subir costa un huevo, ¿sabes? Sí, vale, yo ya, yo ya me caigo pues si te caes, ¿qué pasa? ¿Te echan de la partida o...? No, no, no, no, no, no, no, no, no te vuelves a empezar Nada, ah, tío, me lo cotón en la frente, tío Uf. ¡Un plátano! Odio tío. la fruta, odio la fruta, tío Joder, yo, yo, yo, toda, me la estoy comiendo toda, loco! Día, ah. Estoy a punto de llegar, ¿eh? Yo no llego. Ocho cada día, yo no yo llego, eh. No sé por qué, siempre juego bien, pero ahora no sé qué pasa que. No, no voy no no, a llegar. Me lo estoy comiendo todo, tío. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Vaya, no me voy a comer más donuts, tío. ¿Qué va. Nos han eliminado, tío. Guay, Eh... Me he comido de fruta y no, he, he, he pasado, cenado. Yo me he pasado el 80% sin comerme nada y al final. Buah, pum, pam, pim, pam, pim, pam. Sí, sí, aquí, aquí hemos pillado muchos, eh. Va, maje. Todo. Maje, maje. Esta es la tuya, eh. Dios. Me voy a pillar un Cursan. para comer? Sí. sí, sí, sí, claro. No me jodas. Claro, sí, que sí. ¿no? ¿El primero? Pues me he salido. No, no, se si me esperó. No, fútbol, claro. no, tío. Mira, mira, de primera, la meto, venga Uf. ¿Para cuándo un rockelis, un Un No, no, no, no, no, puntos. puntos, tío Uno, uno, no puede ser eso, eh Vas fallando aquí, eh No te veo, más. Soy un mamut. No te veo ya Va, Máje, tú puedes, va oh. ¡No! ¡No, no, no. Mira que me has jugado bien, eh, las otras. Qué pena, tío. Qué bien, eh. Uff. Qué nervioso fútbol de mierda tío. Parece esto una petanca. ¡No! Está perdido, eh. No, no, no. No hay nadie en no, la portería, tío. ¿Es que si se marcan en propia, que son sus normales. ¡Uh, mae! No sabe aún como las palabras, eh. Hombre, que qué no sé. Qué veré. ¿eh? Buena, mae, buena. Está cuidado, eh viene con veneno se la paina con la anterior ¡uf! ¡uf! ¡uf! ¡no, nah, tío! Ah. Uh -huh. ¿qué Salir tercera ronda tío, no, está bien, está bien. ¡A mí! Vale. ¡Voy! ¿Se puede? Eh? Se puede... Las putas esas dos finales con las plataformas... Te joden la vida... Así, eh. Venga, va, eh. Va, que esta te gustará, a mí. Aquí está, aquí está. Es la que más uh, fácil paso siempre. Venga, por favor. Esta sí, eh. De mierda, la acabo de cagar. ¿Por qué? Dije que no haría más la voz de Pito. <risa> hasta el. Ma He eh, madurado desde el sábado hasta ahora. ¿Qué es eso? Pichón. ¿Por qué decirlo no decirlo más? <risa> Tú, esto es mejor que, se, que te empuje el palo al principio, ¿no? ¿Parece? No sé, tío. A mí me han devuelto el respawn, tío. Puto asco de juego, tío, de verdad. Madre mía. Los. Madre mía. Los hacks. Los hacks. Los he quedado, loco. Limo. Ahora puedo entrar, ¿sí o no? Limo. Hostia puta. ¿Has visto a qué juego? Hombre, Blackrock? -like? Tú por aquí. Tú, loco. Que me he quedado bugueado, que voy de palo en palo, tío. Tengo mucha suerte, oye. ¿eh? Me atrevo a ir recto, eh. ¡Otra por no. el culo! Venga, let's go. ¿Está pasando? ¿Otra vez, en serio? Ya había pasado. ¿Qué haces? ¿Por el centro o por, el, o por los lados? Por, o sea, al final de todo. Yo no me la juego ahora por el centro. Bueno, bueno, bueno, bueno. ¡No te puedo creer! ¡Amigo! Let's go. Oh, no me cojas, pinche puto. Let's go, let's go. Llegué al centro, no, no más Clasificado. No <ríe> A ver, vamos a ver a Lambi. La ven, Lambi, la ven, salta! Eh. ¡Salta! ¡No! ¡Me no, no. ¿Por qué no saltas? No ¿Qué ¿Cómo que no saltas? Me ha mandado cuenca. El palo. Va va, va, va, va, va, va, rush, rush, rush, rush. Pero salta que te viene el palo, loco. Salta, bien. Voy a saltar ahora. Pero salta. No. Es que, es que, ¿Qué le pasa a este hombre, tío? <risa> ya está. ¡Pero Lambi, salta! Me está poniendo histérico, tío. Puto Lambi. La han ambia hace 5 segundos. Estaba repaso seguro. Estaba, es lo que te quería decir antes. Pero sí, he llegado de sobras al final, luego no pasaba. Te he dado para atrás, eh. sí yo también. No te puedo creer. ¿Cuántas oportunidades he tenido? 40. Si ¿Sí me pasa lo mismo, he pegado el palo. Ya, ya lo sé, ya. El puño de... <risa> Qué rollo, pues, ¿eh? ¿Has visto que en vídeo que se puesta tara, o no? Para no, no. Espera, que salgo, ¿eh? Oh, esta, esta me gusta, esta. Ma Mario Antonio, la línea de meta del FallWish es mi PC, por eso en la mí no llega. <risa> la línea de meta del FallWish es mi PC, por eso en la mí no llega. <risa> Ya le, ya le he dicho que iba a jugar un rato, eh. <risa> ya, ya, ya. <risa> dale, dale, dale. Antonio, buenísimo, loco. Antonio, tienes el 10. Bien Antonio. Tienes <risa> el 10, Antonio. Tienes el 10, Antonio. Cuando quieras jugar un juego con tus amigos, Blycro, cuando tú quieras, eh. Nosotros te esperamos. Si vamos a jugar al, al Warzone. Ya, pero tampoco. Dime. Bueno, porque tiene que limpiar el PC antes. Eh, un rato. No, no, sí, sí, hace falta, hace falta. Que ayer me enseñó fotos sí. que hace falta. Che va, todos de niños. Pues si quieres todos los tengo soplete en casa. No sé si saca justo loco. Eh, gente, esta la pasta seguro, ¿eh? eh. Antonio, pa' ti. Antonio, yo tengo un soplete aquí, eh. Un, un bufador de esos. De los que necesitas jugar en mocha peña, ¿no? Mucho texto, ¿no? Va, que va, esto se va a la mierda. No ha saltado, tío. Que va, yo estoy ya ute. Eh? ¡Mira, más, eh. puerto, usted ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No me ha pasado, sí. Sí, va no a pasar. ¿Por qué Porque la gente sigue saltando desde este lado, tío. ¿En serio? Sí. ¿Son así de tontos? Llego ahí, voy... sí. no, no probamos. No, es eh, ¿sí que están pasando, tío, eso es lo peor Buah Es que están pasando No, ah, yo te lo vuelco, yo te lo vuelco, Lambi. Lo tuño Lo Gracias, Maje Ah, o sea, estas plataformas se mueven según la gente que haya es Claro, bien, eh bueno. Pensaba que era completamente aleatorio No, no, no, no Hay gente que ya llega, joder ¿Eh? Dos para no poner los nervios. Oh shit. No, no sé. Uf, uf, uf, uf, uf, uf, levántamela, levántamela. Let's go, papi. Let's go. Uf. Va, va, va, va. ¿Se puede? ¿Por qué? Sí, ¿Por, sí, por sí, cuál sí, vais? Por no la sé. última recta. El último checkpoint. Sí. Yo ya he perdido, te digo yo. A menos que empezara a cagar la gente, que lo dudo mucho porque sería de manco total. Uh, qué justo. A ver si no me agarran. No, Me he caído, qué tonta, ¡Clasificado! No, yo ya no. Voy a comer un cursan ahí para celebrarlo. La clasificación. Ahora sí contamos a. No, este no es, este tampoco. No es ¡Ja, Este es Rampi. ¡Suéltame! ¿Qué dices? Soy yo, que le gilipollas a. ¡Tampoco te has clasificado, Maje? ¡Yo sigo aquí saltando! Os veo los dos, os veo los dos ¡Ojo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Porque voy! voy ¡Uh! la estoy pasando! ¡La voy a pasar! ¡SALTA! voy a pasar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salta, Maje, Maje! ¡Me ha pasado Vamos más, eh. Se lo hace. Más entra, más entra. ¿Cuál es el más, ¡Uf, mamut! ¡Uf! ¡Uf! <laughs> ¡Uf! Sí, sí, mamut, eh! ¡Fácil, fácil! fácil fácil, qué que ¡Sacuantenga la puerta! la puerta! En verdad Easy boy. Tú has grabado mucho, ¿no? Has durado un montón. Soy un gordaco, loco. La locura. No son papas, son cruzanes, loco. Cruzales de gordo. Como yo. Bueno, esta es la primera, ¿eh? O Se me ha hecho eterna, es como si hubiésemos hecho tres. Sí, sí, tío, una locura, ¿eh? Muy... Me ha durado mucho esta. Vale, ¿se puede, gente? No. ¿Por qué esta? Va, gente. Que... Ah. No entiendo, o sea, ¿esta ¿tienes que, ¿tienes que ponerte de plato sin más o intentar cruzarlo? No ponerte y dejarte llevar. Dejarte llevar. Surfear. Yo lo hackeo al principio. A veces me sale mal y a veces me sale bien. Bueno, pues no. De joder la vida entera, Voy a tope, eh. Estoy a tope, jefe de equipo, eh. ¡Sí o no! Te veo, te veo. Te veo, te veo. Estoy en eh... la mierda. Te veo, te veo, te veo, te veo, Estoy a tope jefe de equipo. Zafalbas te veo también, eh. Te veo, te veo, te veo. No, me han agarrado. ¡Me han agarrado! ¡Qué rancios! ¡Me ves, me ves, me ves! Recuperando distancia, recuperando distancia. Distancia, distancia. Que si no. rancios, tío. Que rancios. Vale, no, no llego. Vale. ¡Oh! Estás delante mía, que perros. ¡No! ¿Cómo me cae ahí? No. Vale, si no, vale. Si no me toca vale. ninguna pelota, llego. Vamos, he llegado. Vale, buena, buena, todos, todos. Yo creo que no, eh. ¡Ah, no, no, has, vale. no has llegado más, eh! ¡Te has caído! Sí, sí, sí, sí, sí, uff, el 32 se ha llegado, tío Uuuh. Puto ¡Puta lambi! Me han agarrado justo cuando estaba haciendo salto, tío Me han mega ultra, me violado ¡Puta lambi! ¡Va, Oh, fuck Coge la cola por aquí, pues bueno, va, va, mm. no, tío Mucha peña, ¿no? La que he leo antes, la que le he robado la última espectacular tengo, no, hola, Yo tengo Yo tengo Te róbame la mía, ya yo, yo si quieres No, no, no, no, no voy a robar Venga. ¿Por qué? Le estoy. O sea, me da raya porque estoy detrás de él. Le... Le estoy comiendo la cola, pero no se la puedo coger, tío. Creo que tienes que darle a de agarrar. Vale, he cogido una cola, he cogido una vale, cola. Se la ha robado. Bien, bien, tengo otra ayuda. ¿No? ¿Qué? ¿Qué hace? Cala mierda este. Está igualadísimo, eh. A mí aún no me la han robado Ahora por decirlo me la van... Uf, uf. Me siguen Bueno <ríe> Me estoy dedicando Y me, me... No pasamos, eh Pinche puto de mierda ¿Eh? ¿Pero qué? O sea, no lo entiendo, tío A mí me, a mí me roban la cola medio, medio, a medio Yo qué sé, tío va, va. Si te ha ¿oh? Oh, se la están robando entre ellos, eh Tú, llevaba un coche para la cola, eh Soy el, el líder del grupo, eh Ahora me la van a robar, verás Uy, mucha gente Dale, Tengo cola, tengo cola Mucha gente, me la robaron Mucho texto Venga, listo ¿Qué hace? ¿Que me ha robado a distancia el menuco este? Roba, ¡Eh, pliga! Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Aguanten, aguanten 6, eh, no. la, la recupero Bien, a mí, la robo de nuevo cabrón La recupero Toma, toma 4 3 1 ¡Let's go, let's go! Uuuh. Casi me la roban! ¡Qué justa, eh! Ha faltado un Ahora no, era mi compañero, vale, vale, vale. Uf ¿Pero qué se caga el equipo que menos colas Somos que... sandías ¿Qué? ahora, sí, chavales. No. Hola o, hola, hola oh, Owo, oh, Owo, oh. Owo oh, oh, Merumei oh. Welcome to my stream Enjoy the set oh, Owo Owo oh, Diversión en bloque, esto qué es Ah, está bueno. Hostia, no, no lo he jugado nunca, eh Vale, he puesto mil bloques y tú tienes que esquivarlos. Buah, wow, no he jugado nunca esto, eh No, no ¿sí? lo entiendo Ya verás, ya verás, empieza vale, vale. poco a poco Tú tienes que seguir a la Peña loca ¿Qué cámara os dejáis para jugar así? ¿De lado o recta? No, ya verás. Que... para donde mira a los personajes. ¿Que vienen o no? ¿Que vienen? ¿Que vienen? ¿Que vienen? Que ah, vienen! Ya, lo, ya, ya lo entiendo. ¿Y si te pones a la de final no es mejor? No. Ah, ¿Dónde? A ver, es mejor porque tienes más rato para. Pero te pueden tirar. Pero ¿Qué? te pueden tirar. Eso. Eh, hay un hijo de puta que te agarra, eh. Yo estoy agarrando. Un... Madre mía, mía, mía, mía. Hostias, cómo va esa pared. Se lleva alguien, eh, se lleva dos si ¿Sí uno ¿Ya? ¿Han caído? Sí, sí, sí, sí. sí, sí. ¡Hostia, que no. viene! ¡Mierda! ¡Mierda! Nada, ¡Mierda! Nada, ¡Mierda! Nada. ¡Esto es sí. uh, uh, uh. ¡Eh! ¡Qué justa, eh! ¡No! ¡No! ¡Me he caído! ¡No más, eh! ¡No más, eh! ¡Sí, sí! la cadera! ¡Cuidado! ¡Saltito, eh! ¡Lambi! ¡Saltito ahí! El cuadrado este se va a llevar mucha gente, verás ¡Saltito! ¡Uy, uy, uy! Saltito. Wow, más chungo. ¿eh? Saltito. Fliparás al final. Es que si no te empujan bien. bien, bien, bien, bien. Sí, mira, mira, oh Como te caigas, ya está, eh. O sea, sí. como, te, como te hagan caer. Hostia, cuidado, eh. Te ponen a tope, jefe de equipo, esto, eh. Cuidado, eh. Me he caído. No, ponte de pie, ponte de pie. No sé, ve mucha gente aquí, tío. Pinchos putos. ¡No! ¡No, no, no, no! no no no Dios, Dios! Dios, Dios. no ¡Hijo de puta! ¡Hijos de puta, tío! No puede ser. Se <risa> han, han quedado tres, loco. Voy a comer mira, por mira, depresión, hay... tío. Mira, ¿cuántos han quedado? ¿Seis ocho, tío? Más jodos? eso no No, no, para atrás, para atrás. Ah. ¿Y Lambi tampoco? No, no, yo no he quedado nada. Ah, me he caído de todo, tío. Yo también. No, no puedo salir, tío. Qué perro. Una montaña, tío. Una jareta esa. Ay, espera, que me he modificado sin querer el personaje. Qué putada, tío. Estamos ahí, eh. Qué hijos de puta. Yo, es que. Yo, ¿cu cuando hay tanta gente, tío? Ah, no, listo, va. Ya, espérate, que ya, ya se puede. ¿Sabes qué sí. Que no te das cuenta y cada vez vas más, más, más atrás, más atrás, más atrás. vale. Vale. Dale. Uh -huh. Dale, dale. Ya le he yo. Yo también. Perrete, no. Perrete eliminado. Cuento. Buah, qué lástima, tío. Qué perros, tío. Pensaba que uno de nosotros sobreviviría, eh. Yo también. Hemos caído los dos igual, eh. Mm. Es que cuando hay tanta gente y te empujan a la que saltes y tal, te, te, te, te, tor te torcen y ya te caes. Y ya luego no te puedes levantar. Sí, sí. Ahí va. Se repite, eh. Venga, mi gente. Vale, la paso. Bien. Yo también. ¿El bravo? Yo también le he pasado. A ver, con el culo. Vale. ¿voy es, que segundo? La, es que la peña tiene un retraso, tío. Muy gordo, tío. Mira, o sea, mira. Vale, vale, tanto Es que es un normal de la peña, tío. O sea, no entiendo la manía de agarrar, tío. Sí que es parte del juego, pero no lo entiendo, tío. Hay mucha gente ahí, ¿eh? No, no, me acabo de rebotar mal. La acabo de cagar. Vale, no, he pasado. Yo también. Justa, eh. Muy mal, eh. Le cae súper fatal. Bueno, bueno, bueno, menos mal, menos mal, menos mal. Se salva, se salva. Uff, ¿dónde estás? Estás? estás? Yo estoy arriba, en el segundo. No, pero para cada uno es no. diferente. ¿Ah, sí? Sí. Son vagos hasta para programar algo sincronizado. ¿En serio? Sí. ¿Pinches putos? Es, es local. Ay, ay, ay, ay, ay. Pues a mí no me salía buscas en, la, en, la, en el podio ese. Yo sí, sí, estaba ahí. Está. A mí me marcaba como segundo. Arriba a la derecha, segundo. Ya, pero ahí eso arriba. no. Ah, pero pero, pero esto, eso es, es random, ¿no? Es random, ¿eh? O sea, un día estás abajo, otro al medio. No, no, as... no, no. No me refiero a que sea segundo o, se... o lo que sea. Ah. Me refiero en el sentido. ¿Esto qué es? Ah, esto es como el coronavirus. Un, uno, uno está infectado y tiene que infectar a todos, el de lo, a, a, sí. alguien, a los del otro pues, equipo. O sea, uno del equipo está infectado. Sí, es como el infectado del Call of Duty, pues igual. Ah, pues yo no Pero estoy infectado. Uno, ¿no? Uno, nosotros sí. No somos. ¿no? solo hay uno, en plan, uno de los dos equipos. ¿Pero cómo lo ves? Ah, en el que tiene el tiene... COVID, ah, ya lo ves. Sí, sí. Casi me infectan. Vale, tienen un infectado de FI eh. Pero no me infectas a mí, cabeza cabezabolo Hay uno de mi equipo que me quiere infectar Para quedan nocho eh ¡Mah! ¡Me iban a infectar! ¡Uf! ¡Me he salvado! No sé si mal infecta. infecta. no sé si infecta infectado te infectado, tío ¿Dónde están aquí la peña, tío? Aquí en azul ¡Uf! ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquiva? No, Mira, me aquí me hay algo ¿Cómo, de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo...? No, agarrándolo, estando cerca ¡Let's go! Porque ellos se han quedado a cero, a cero. Antes, ¿no? Sí. O Saca equipo amarillo, Madre mía, madre mía! <risa> Dos, cuatro, seis, ocho. ¡Dios! Madre mía. Los equipos vale, vale, de juego de equipo los son un poco injustos, ¿no? Porque quizá. En tu equipo hay 40 bancos. Yo lo que <risa> creo es que tendría que poner más. Pesetas. No! Vale, esto, como va parejas perfectas. <risa> en, en plan. Te van a sí. mostrar las casillas Y según lo que la pantalla muestre Te tienes que meter en la casilla Hostia, O sea, tienes que tener memoria, básicamente sí. no. ¿Y se ve sí, desde arriba o se ve desde abajo? Se ve de, uh, como uf, si fuera personaje Ya verás, tú mira, tú ves Ahora lo verás ¿Vale? Vale, vale. tengo vale. aquí manzana, manzana Manzana, manzana, plátano Manzana, manzana plátano. Manzana y plátano, ahora solo hay dos Manzana y plátano Manzana, manzana. Plátano. Manzana. Va a ser plátano. Ah, no, manzana. Aquí, plátano. donde estoy yo. Vamos no, a agárranos. nos agarramos. Manzana. Manzana. Vale. Sandía, manzana, sandía, raím. ¿No? Manzana, <risa> <risa> manzana, plátano. Sandía, plátano. Vale. Plátano, manzana. manzana. sandía, plátano, vale. Uva, hostia, hay uva y todo, verdad, no había visto la uva. ¡Uf! Sandía, era. ¿dónde está Sandía, loco? Aquí. estamos Bueno, yo he ido aquí. ¡Uff! ¡Mira qué justo! Sandía, vale, plátano. Ahí. No digas nada, no digas nada que me digas. Sandía, no, plátano. Hay que me tira el cabrón! No me acuerdo, ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Aquí, ¿dónde va? Uff, esto es demasiada memoria para. Ya, pues mí. ahora esta vas hecho. Me has <risa> clasificado. ¿No se ha muerto nadie? No, creo que no. Así no se nadie, pasamos todos? Sí. ¿Ah, si? Sí? No, es, que... es que está muy fácil, te, te, te guías por los grupos y ya está, ¿sabes? Sí. sí. Bueno, si, siempre hay alguien que igual te la quiere liar y se queda en una hasta el último. Sí. Sí, incluso, incluso que te agarran y te tiran Y cuando hay mucha gente ya, eso, en una eso, de... Mira, ha a hacer uno ahora en el tío Hostia lava Hostia, ¿esto qué es? Lava eh, antes, la primera partida que he hecho este, a este juego He, he quedado primero Pero es de rush O sea, rush, brutal Brutal No, ahora soy el último no bah. ¿Dónde está la lava? No lo entiendo No, va subiendo, va subiendo Ah, vale, vale me había gequeado, ¿eh? Y me y me ¡Ah, oh, shit! ¡No empujen! Pff, ¡Qué asco cuando hay tanta gente, te lo juro, eh! Es cuando vas a disfrutar una playa y no puedes Que va, vale, yo ya estoy de... de Tony siempre se siente así No le gusta ir a la playa Ay, me caigo Tú Eliminadísimo ¿Cómo que eliminado? ¿Por qué? Porque te has caído la lava Ah, ¿sí? Aquí no hay respawn Ah, porque va subiendo la lava ah. O sea, aquí Básicamente mueren los que les llega la lava, ¿no? Sí Mira que iba de... Uy, ¿Y el hacker este? Iba de puta madre, loco Ah, no, hay 17 clasificados. o sea, o estás entre los 17 o caca. No, no. pero antes eran 21, eh. Según te va comiendo la lava, lo van... ¡No! A... Vale, vale. ¡No! ¡No, no, no! Estaba arriba de todo, me he caído, tú. Iba segundo, literal. Ah, no. Iba tercero, cuarto, entonces. Vale, a mí va. Me llegas. No, ¡No, no, no! ¡No me pegues, por favor, con el pelo! ¡Salta! No. Ahí. ¿Habéis llegado todos ya? Yo no. no, no, no. Yo me Yo me he morido, eh. Ah. Vamos a pillar claro, la lava. Ma, ¿estás en la meta? Sí, sí, sí, sí. Dale, dale, dale, Buenísima. ¿Has entrado los teamba, eh? No, el panorama. Hostias. Oh shit. Oh, que es la final. ¿Eh? Ojo. ¡Ojo! Está jodido, ¿eh? Está jabubi. ¡Jabubi! Por favor, que no salga el platillo rodante. Una, una montaña de Dios. Lambi. ¿Cómo te has a la corona para pillarla? A mal. A mal de las vale. ¿O si tienes que mantener para Sí. No, la has de pichar. Has de justo en caos, ¿no? Sí, no sé, es que mai lo he fet, mai he arribat fins a ¿Y cómo es fa per... ¿Que es va pel per les... per por mí o por los costados? Uh, por muy bien. Pero no lo va, va, va, va, va, va. esto es la final. Se Jugon, todos los personajes. Van juntos, van juntos, hacen team, ¿sí? Uno pilla el rebufo. ¡Cuidado la pelota! ¡Buena! La misera ha comido. ¿Pero ha no, seguido? No, Maje, maje, vamos por la delantera. Maje, maje va, en, va, va oh, primero, maje. Va primero, maje. Uff. Lambi salta. Cuidado, la piña. No, puta piña. No, la piña, no. Falla, pilla, falla. No. Y no, vais primero, qué pena. Los martillos, eso es una putada, eh. Sí, Qué pena, tío. La teníais, eh.